Psicología con Claudio Cornejo. A ver, vamos a hablar de psicología, un poquito de calma, ¿no? Para una, una pequeña pausa. Y para eso estamos en contacto ya con Don Claudio Cornejo. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenas noches, bienvenido acá al Trasnoche de la Radio. Hola, Sebastián. Eh, bueno, escuchando hoy todo lo que llama a los auditores No son cosas muy alentadoras no, claro. Pasan cosas terribles, no se ¿Te parece Y comenzamos con, con noticias De robos de, de, de, de una persona que Recibió unos disparos Resultó herida también eh, Diferentes situaciones que ocurren Claudio Sí, sí A propósito de la felicidad Por la infelic infelicidad que, que hemos obtenido un lugar ahí dentro a de nivel mundial. Eso eso vamos a hablar hoy, ¿no? De esta felicidad, infelicidad. ¿Qué es lo que pasa con esto, Claudio? Porque Estudio Ipsos dice que Chile es el cuarto país menos feliz del mundo. Sí, eso está... estoy revisando acá el, ese estudio que, que se hizo a nivel de... En muchos países y sin embargo en el 2019 dice el estudio que estábamos en, el, en 53 por ciento de gente que dice que está feliz acá en chile claro eh, y después bajó al 35 por ciento más bien en periodo de pandemia y ahora volvimos a subir al 53% es decir bajamos y subimos y estamos como en el 2019 volvimos a estar en, en ese como bajón podríamos decir no Sí. Y, ¿sí? ¿A, qué, ¿A qué se debe esto, Claudio? Bueno, yo estaba revisando los índices de felicidad que se plantean en, eh, y, y, y leí acá que está dentro de los primeros ahora eh, la salud física y bienestar 2021, salud física y bienestar, que es claro por la pandemia es decir, sobrevivimos o nos morimos Sí. Y, y después, en segundo lugar, está mi salud mental y bienestar. Entonces, cuando pensamos cómo está mi salud mental y bienestar, y después, en tercer lugar, dentro de la, de la encuesta, es mi relación con mi cónyuge y pareja. Sentir que mi vida tiene sentido y ahí va bajando a mis hijos, mis condiciones de vida, agua, mi seguridad personal, etc. Son varios elementos que se consideran para... Eh, poder indicar si uno está feliz o no. Mira. Pero pareciera que la felicidad se, se marca primero en, en el sentido de estar sanos. Eso vividos. eso muchas veces es muy importante el el estar sano pero también el sentirse sano. Porque mucha gente que, es. que tal vez si nos vamos a los índices yo yo muchas veces pongo el ejemplo eh, y, bueno, y lo voy a volver a poner ¿No? Yo, debido a mi estado físico, eh, eh, tengo obesidad, eh, de, de acuerdo a los estándares, ¿no? Claro, por mi peso eh, y mi estatura, eh, tengo obesidad, obesidad mórbida, eh, pero a pesar de eso, me siento bien. Me siento bien y me siento conforme. Claro, me gustaría estar un poquito mejor, ¿no? Pero el índice dice eso que yo estoy, o debería estar, mm. por decirlo de cierta forma, como, como casi que, que bajoneado, es. claro. Pero no está en así el caso, mm. no está en así el caso. Y me imagino que también a mucha gente le pasa lo mismo. Ahora, en, en este ejemplo que pones tú, Sebastián, eh, para definir lo que es salud mental, que uno esté sano, hay tres patitas, digamos. Uno, el que señalaste tú, que es eh, lo corporal. Es decir, si tomamos tu ejemplo habría que mejorar y bajar de peso para que esté dentro del rango de salud, que no tenga problemas cardíacos después, glicemia, etcétera etcétera, entonces un aspecto para estar sano para estar sano eh, emocionalmente, psicológicamente es ese, el segundo es que uno se sienta bien en el caso tuyo tal como lo pones como ejemplo, te sientes bien claro, y el tercero es que los demás se sientan bien con uno porque eh, en esta sociedad individualista en la que hemos aprendido a sobrevivir, eh, uno se siente bien consigo mismo, eh, muy hedonista, centrado en el placer, en, en estar bien, en cuidarme eh, físicamente, porque me más atractiva o atractivo, que es otro indicador, eh, digamos, de, de las necesidades que vamos sintiendo, que deben ser de tal o cual manera, pero eh, puedo que me sienta muy bien físicamente, me cuido, etcétera, etcétera, me siento bien conmigo, pero eh, los demás lo pasan bien con uno, eh, le, les alegro la vida a otros, eh, los incluyo en mi vida y eh, los demás pueden decir, oye, este tipo que es buena persona, Sebastián, que buena persona, voy a estar con él, el eh, Claudio que es, es simpático, que agradable, eh, Claudio es súper flaco y pelado y... Sea, sea más gordito, pero los tipos son buena onda y uno se siente bien cuando llega ahí y lo, lo reciben. Eh, están esos tres elementos y es ahí, parece que el tercero que falla: el, el, el porque, cómo caerle a la gente, ¿no? El, el, el cómo oh, ser empático, ser solidario, eh, estar conectado con el que hay al lado, al frente, porque tuvimos que ponían como ejemplo recién lo, los auditores del asalto o el, el otro auditor de lo, lo, los jovencitos esos que, que dispararon por ahí cerca o el anterior que el, el portonazo en la entrada a la casa es decir, eh, la delincuencia se aprovecha de la soledad, el desamparo de, de, que, de que nadie va a hacer nada no. y, y uno queda entonces eh, eh, aislado pero hemos aprendido a vivir aislado y en esa aislación en, en ese sentir que yo estoy bien y si estoy bien estoy salvado eh, también es un, un tipo de enfermedad, es decir, no estamos tan sanos pero si agregamos a eso, porque está revisando también esta encuesta eh, y aparece eh, aparece en un cuadro por acá eh, la, la seguridad que uno siente eh, mi seguridad personal estamos en nivel 6 pero hay unos países que están en 13 en 12, en 14 se sienten que están seguros que su integridad está está a resguardo y nosotros estamos en nivel 6 entonces eh, también es un indicador de que cómo puedo ser solidario o cómo puedo salir afuera si siento que todo puede ser hostil peligroso o mortal claro, bueno es que también hay como que muchas veces eh, yo creo que los medios de comunicación también eh, ayudan en este índice, ¿no? En el nivel de la inseguridad. Sí. Porque vamos generando una sensación. Claro. Porque ya, pensemos tres casos que escuchamos ahora desde que está en el programa desde que empezaron noticias a las 12 Tres casos. Sí. Rapidito, así. Sí. Eh, pero serán muchos más a lo mejor son solo tres gracias a Dios podrían ser tres solamente pero el impacto que causa uno, dos y tres seguidos eh, por suerte sin muertes pero ya eh, uno se contagia de esa inseguridad, de ese temor y es ahí cuando eh, como el punto uno que decíamos en, en esta encuesta eh, es sentirse seguro eh, físicamente y mentalmente ya físicamente no me siento tan seguro. Es decir, puedo estar bien físicamente, pero sé que soy frágil porque una bala que anda por todos lados, un asalto, eh, ya mi parte física no va a estar bien. Tampoco lo psicológico. Y si han salido dañados mis familiares o mis seres queridos, entonces ahí ya la salud mental se, se empieza a ir a las pailas. Claro. Sí, ahí ahí muchas veces como que ocurre esta situación. Eh, a propósito de estar felices o sentirse un poco felices, unos auditores nos están escribiendo acá y nos dicen, comienzan a caer algunas gotitas, ¿eh? En la región metropolitana dicen, yo estoy feliz por la lluvia dicen algunos, ¿Ah? Haciendo referencia ahí sí. a algo que los pueda alegrar. Es eh, y, y qué bueno comentario porque durante cuando pensaba cómo, cómo íbamos a conversar esto, y yo decía, bueno ya, esta, esta situación que estamos planteando pero ¿Qué cosas nos mantienen con felicidad o con optimismo o con esperanza? Porque la esperanza es un poco la felicidad, el soñar o el esperar que todo va a estar mejor o, o sentirme que estoy bien pese a que las cosas no estén tan bien o una mirada más positiva. Como ese auditor, ese amigo que o amiga que dice están cayendo gotitas, Claro. ¡Qué bonito! Es decir, ¿cómo centrarse en las cosas simples? Claro. ¿Qué otras cosas nos pueden dar una felicidad, una paz, una alegría, una esperanza... Que pueden ser muy simples. Mira, acá Camilo me está diciendo algo, eh, nuestro radiocontrolador acá, que yo también coincido con él. Y mucha gente creo que también coincide. Él me dice: la comida. La comida. Cosas sencillas. Muchas veces uno no se prepara, como, como que se transporta muchas veces con la comida, o con una receta, o con algo, lo traslada, no sé, a la infancia. Eh, algún recuerdo crucial de algún momento eh, y eso también muchas veces a la gente le produce también esta eh, pero esa sensación es como de alegría Claudio, esa alegría o puede ser solamente como mm, eh, un recuerdo nada más hay, hay varias cosas asociadas como dices tú eh, el placer eh, está en un sector del cerebro que se llama amígdala cerebral, ahí se recibe todo lo que puede ser placer, displacer la comida es un elemento fundamental para la sobrevivencia, por lo tanto se percibe eh, como placer pero si a la comida le agregamos un encuentro con la familia entonces ahora también tiene ese, esa sensación de afecto que también es placer, que también es seguridad por lo tanto vamos agregando vamos haciendo un pacto de varios elementos, es decir, me alimento, que es lo necesario, básico, instintivo que tenemos, pero le agregamos ese valor emocional, afectivo, que es la experiencia de compartirlo con mis abuelitos, entonces ahora me acuerdo de mis abuelitos que ya no están, pero que me dieron esa comida cuando era pequeño, y, y eso me genera un estado emocional en donde quizás puedo perpetuar la comida, o desligarme la comida y quedarme ya con el, lo simbólico que es... Eh, qué rico cuando mi abuelita preparaba esas OIP que nadie me la ha preparado, pero que eh, eran exquisitas y me acuerdo de sensación de hogar, de paz, de, de sentirme querido. Entonces, como dices tú, va todo conectado, el, el cerebro conecta todo junto y con los aromas y con... Eh, en fin, no, no, no está en el cerebro separado por, por áreas, sino que al fin, al fin de cuentas, aunque en el cerebro pueden codificarse en algunas distintas partes, pero percibimos la experiencia comunitaria claro. totalmente unida claro esa, esa experiencia muchas veces es la que, la que más ayuda sí sí porque son, eh, son emociones son experiencias emotivas que te marcan y cuando eh, esta, esta persona habla de las gotitas de lluvia que están cayendo eh, también como tú decías te sonrías que, que, que bonito es fijarse en eso otra, el otro día miraba, eh, cuando fui a la playa y con mi nieta, mirar el suelo. Mirar el suelo, es decir, agacharte y mirar el suelo. Que eran las cosas que uno hacía cuando era cabrón chico. Yo no era tan chico que lo que más miraba era el suelo. Miraba las hormigas, miraba la tierra, los pedazos de piedra. Es decir, uno miraba el suelo. Y era una, una vista maravillosa. Claro. Hoy, hoy me pasó una situación en la mañana... Eh, que vi a mi hija por primera vez comer tierra. <risa> pero yo no, no me asusté ni nada, sino que también tuve esa sensación como yo hacía lo mismo. Y, me, y me, me dio risa, pero yo dije, como, yo hacía lo mismo, ya. Está siendo una niña feliz. Entonces eso pensé yo, eso me yo. <risa> eh, pero eh, qué importante eso que dices tú, ¿no? Que mirar el suelo, lo hacíamos todo cuando éramos chicos. Eh, y nos lleva como a eso, ¿no? la mayoría de las veces cuando recordamos cosas de pequeño, es cuando más felices, tal vez cuando éramos más más chicos, más niños, eh, éramos más felices que ahora cuando somos adultos, no? La, la sensación, o la tendencia es que eh, uno se crea mundos, tres, cuatro años, cinco años, hasta los siete años, uno distingue mucho realidad de fantasía, está todo mezclado, eh, si tu realidad es positiva, vas a crear un mundo positivo. Hay otros niños que no están fáciles a vida, por lo tanto, tienen terror nocturnos, pesadillas. Mm. Pero si en el caso de tu niña es un ejemplo para ella positivo, y obviamente está creando mundos. Mundos que en la noche tú la ves dormir y se sonríe. La es probable que esté soñando cosas bonitas. Ah, Pero hay otros niños que en la noche eh, se han despertado asustados. Mira qué importante eso, los papás ahí, cuando pasen estas situaciones, ¿no? Esto es como cuando uno ve un perrito que está soñando y como que mueve la patita. Eh, o claro, está también el otro perrito que a veces como que duerme, pero duerme así, asustado. Po. Hmm. Mira acá eh, nos escribe Juan Espinosa, dice, yo con 52 años soy muy feliz, con lo poco que tengo. Igual, feliz, junto a mi señora y nieto. Saludo. Desde Cerrillos, nos dice acá Juan. Pero, ¿en qué apoya la felicidad, Juan? Que, que pudiera comentarnos un poquito eso, que está bien, que, y qué bueno. Pero, ¿en qué se apoya? ¿Cuáles son los elementos? Porque esas son las claves que uno puede considerar de los otros. Ah, mira qué bonito lo que dice Juan. Se apoya en esto, a lo mejor los nietos, por ejemplo. Claro, porque eh, él dice, feliz junto a su señora y su nieto. Ah, a lo ya. mejor esos Entonces, son La señora sus le da felicidad a su nieto. Hay dos elementos. mira. mira. Es decir, puede haber cosas muy simples. Sí. Acá una... Entonces, estamos hablando hoy día de la felicidad, no de la infelicidad como partido <risa> el, el tema. Sí, eh, es, es que como que cuesta hablar a veces de la infelicidad, ¿no? Mm. E, e igual todo como que queremos... Eh, ¿Somos optimistas los chilenos o no, eh, Claudio? Yo creo que en estos tiempos estamos bastante negativos, eh, desde mi experiencia. Atiendo muchos pacientes a la semana, estoy con agenda llena, completa, completo. De las 8 de la mañana hasta las 21, a 15 horas. Y, y mucha gente está muy mal, muy mal. Y no porque quiera, sino porque... Se van creando condiciones, como lo que te decía al comienzo, lo que es la salud mental, y se van conjugando historias, se van entrelazando, y empezamos a percibir las cosas en negativo. Pero eso tiene que ver con la salud mental, estamos algo enfermos. Y, y uno piensa que no. O sea, uno piensa que tengo que pelear por mi derecho a, a yo pasar primero en, en la calle, en el auto, y los demás después. Y los demás ven si pasan después o no. Pero eh, esa actitud tan... Eh, tan intransigente, eh, no. denota que hay un descontrol, denota que hay una agresividad. Pero lo, le ponemos una etiqueta de es mi derecho, vos claro. me tienen que respetar. Pero eso es, eh, es algo más o menos enfermo, es algo pat, más patológico, porque eh, por qué sentir que yo soy el centro, soy el primero, debo y se deben hacer las cosas como yo pienso si empezamos a sentir que a lo mejor eso no está tan bien y que me está trayendo algún problema en la familia porque es donde primero se nota, si uno llega a la casa y está medio temeroso, la señora temerosa los niños temerosos y algo no está bien, si ando enrabiado todo el día y si todas las cosas son injustas, algo no está bien porque como dice Juan Espinosa es feliz claro. con la señora, con el nieto tú con tu niña viendo lo que come tierra y decir haber visto a tu niña comiendo tierra ¿qué te importa ahora? si el vecino está enojado o si... no, porque es tan maravillosa esa experiencia que he visto hoy día que todo se pone en, en, en color rosa en, en positivo mira, mira, acá Claudio Hugo nos escribe desde Nueva Zelanda y nos dice, muchos buscan la felicidad en las cosas y nunca realmente la encuentran Sí. sí, como el, el alquimista de Paulo Coelho, en donde el joven vende todo para ir a, a, a buscar lo que él desea y estaba al final en su casa. Estaba en él, en, en sí mismo, en, en lo que somos. Y tiene razón Hugo. y La sensación de repente es que teniendo cosas vamos a sentirnos más seguros. Sí, nos puede ayudar, pero no necesariamente... Eh, está la seguridad ahí porque la seguridad está en uno en cómo uno se siente, pero fíjate que eh, en ese sentido la seguridad está cuando uno se siente que puede ser débil, que puede ser flexible que puede equivocarse que puede fallar es ahí cuando me siento seguro, es ahí cuando empiezo a sentirme feliz, porque ya no tengo que defenderme, porque ya no tengo que decir a los demás, miren esto soy yo fíjense lo que valgo no porque ya sé lo que valgo ya sé mis límites, ya sé mis fortalezas, por lo tanto, disfruto lo que tengo. Claro. Lo mucho o poco que tengo como persona, lo disfruto. Y lo que puedo mejorar, lo voy mejorando. Un, una persona te, te envía una pregunta acá, eh, Claudio. Dice, ¿hay algún mecanismo para encontrar el lado positivo, aún en la adversidad o alguna situación negativa? Porque convengamos en que la felicidad eterna y constante no existe. Saludos, Rodrigo. Es que si hablamos de la felicidad eterna es una utopía o un sueño o una esperanza. Y el punto es cómo uno aprende a descubrir que en todo lo que hago siempre es visible de posibilidad de avanzar, de crecer, de... De sentir que voy logrando cosas. En 43, me parece, se escribió el Lacerio Tormes, un libro español, y lo tiran así anónimamente porque criticaba la Iglesia Católica de esa época. Pero el autor en el prólogo dice: No hay libro que no enseña algo. Él reconoce que su libro es muy malo. Pero dice: Pero alguien le va a sacar provecho a este, a este texto. Es decir, y la experiencia de vida no está siempre es eso, es decir, Puedo quedarme sintiendo que perdí plata, no sé, me estafaron, y sentirme derrotado para siempre. O bien, ah, ¿cómo hago ahora para que no me estafen? ¿Cómo aprendo a vivir? Y así en cada cosa que vamos teniendo, eh, si uno toma todos los aprendizajes, o sea, todas las fallas, aprendemos mucho. Siempre se imagina a mí cómo será para uno, eh, siendo un niño pequeño, aprender a caminar. de ser tan maravilloso. No, no tenemos la, la posibilidad de recordar eso pero yo me imagino eh, ver que otros caminan y se desplazan y toman cosas y yo eh, gateando tratando de tomar algo entonces eh, empiezo a pararme y me caigo y me asusto y me pegué y lloro, pero siento que todavía es maravilloso eso, así que vuelvo a insistir y vuelvo a insistir y me vuelvo a caer y me vuelvo a caer hasta que logro caminar y tomar lo que yo quiero y llegar a donde yo quiero esa sensación de libertad plena, profunda, en donde puedo manejar mi vida, no importando si me caí, importando que lo logré. Es, eso muchas no puedo veces. andar en bicicleta. Sí, es, es como cuando la gente dice que eh, más que haber llegado, eh, lo importante es el viaje. Como lo que se dice en el viaje, ¿no? Que ese era el verdadero uh -huh. destino. Todo lo que ocurrió en ese trayecto. Exacto. Entonces, la felicidad está ahí, en el presente, no en lo que voy a tener, no en la utopía, sino en, ¿cómo dices tú? En, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Cómo disfruto este momento? ¿Cómo yo a esta hora estoy disfrutando este momento? Hasta antes de comenzar el programa estaba muerto sueño, esperando. Pero ya uno se ha activado, uno se va a conversar, y, y uno disfruta el momento, y vamos hablando tonteras para allá, para acá, opinamos uno, otro, lo, los auditores, y generamos este espacio entretenido, bonito, en donde vamos eh, expresando lo que sentimos, y, y eso es disfrutar el momento sí. y ahí uno se siente feliz, se siente más pleno, se siente cada uno con las opiniones de ellos, las nuestra, la tuya eh, que podemos hacer un aporte nos vamos sintiendo importantes todos, nos vamos sintiendo queridos nos vamos sintiendo que, que, que estamos conectados con otros, con Nueva Zelanda imagínate un amigo allá claro. y eso es felicidad pero no es la felicidad de andarnos muertos la risa, riendo y ostentando no sé qué cosa. No. Como decía Juan, esta cosa es simple. La claro. señora, el nieto. Muchas veces ahí la, la felicidad... La, la felicidad está. Está, solamente ahí hay que, hay que o encontrarla o demostrarla, pero, pero está. Claudio, qué, qué agradable conversar de estos temas contigo. Eh, mucha gente también me pregunta, ¿dónde puedo contactar a Claudio? ¿Dónde lo pueden hacer, Claudio? Es fácil, se meten a Google y ponen Claudio Cornejo, psicólogo, ahí aparece mi foto, y ahí está la página, o bien en YouTube, en donde hay un montón de estos programas, eh, de aquí, de otra radio, de unos canales de televisión, ahí hay un montón de información para poder seguir conversando, toda esta y otras cosas más. Perfecto, Claudio, te queremos agradecer. Por este contacto acá, te pedimos disculpas también por la, por la espera, ¿no? Pero muchas veces aquí la, la información, información... A veces la información es la que nos guía, la que nos da la pauta. Pero de todas formas, muchas gracias Claudio por, por tu tiempo y por esta agradable conversación. Gracias a ti, gracias a los auditores que opinan. Porque se crea una bonita atmósfera para poder conversar. Así que pásenlo muy bien, que tenga buena jornada junto a este controlador, que se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Camilo. Camilo. Camilo. Camilo así que que esté muy bien, Camilo, ahí en tu trabajo también. <risa> Hasta pronto, a todos. Hasta pronto, Claudio. Chau, chau. Muchas gracias. Chao, chao. Ahí está Claudio Cornejo, con quien conversamos de psicología, acá en el trasnoche de la radio. Oye, un tema tan importante, ¿no? Somos felices, no somos felices. Ahí la encuesta, claro, parece que no somos tan felices. Estamos ahí en el último... Bueno, sin embargo, y conversando con Claudio, oiga, varios auditores nos decían, yo soy feliz. Yo, yo soy feliz.